Yo quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de sabiduría eterna. El que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamada, continué mi búsqueda. Y he aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso, no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.